Vale chicos, os explico que no tengo mucho tiempo Básicamente me acabo de encontrar el móvil de Plex Justo por aquí, el iPhone 12 Y básicamente lo que voy a intentar hacer Va a ser congelar su teléfono Que se piense que sea roto, básicamente, bueno, se puede romper o no, o sea, por eso estoy muy rayado básicamente voy a meter el móvil de Plex en una caja lo voy a meter al hielo, para ver si puedo llegar a sobrevivir mañana lo tendré congelado completamente, podremos romper para ver cómo reacciona. mirad, ahora mismo son las seis y media de la mañana, porque sí, porque he tenido que entrar en la habitación de Plex y quitárselo vale chicos, pillamos para aquí el móvil de Plex que madre mía, en plan, muy básico, ¿no? vamos a intentar buscar una caja, yo os digo, yo necesito una caja vale, esta es muy grande también no lo creo. Chicos. Dos por uno. Qué puta locura, chavales. Se acaba de dejar el móvil en el baño. Estoy escuchándoles hablar, estoy escuchándoles hablar. Dejame el móvil en el baño. Es de Gruffy. Es el móvil de croofy chicos. Es el móvil de croofy Voy a coger el móvil de croofy también. Todos. Quiero todos para mí. Quiero básicamente todos. Tengo ya dos. Buah, como consigue el de Ruby ya flipo. Voy a ir a y se lo intentaré quitar. Creo que están todos hablando en su habitación. Así que yo creo que si hay suerte podemos llegar. A coger el móvil también de Ruby y hacer una broma super tocha. Vamos abajo. Está abierta la versión de Ruby. Efectivamente. Por aquí los móviles para buscar. Pero igualmente no sé si estará. O sea, vale. Nada por aquí. Nada por allá. Hola. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Móvil de Ruby. Móvil de Ruby. Qué puta locura Literalmente tenemos los tres móviles Tengo aquí los tres Qué puta locura Necesito encontrar una caja para poder congelar los teléfonos Que básicamente les un montón Pero chicos, eh, yo creo que se me puede llegar a liar un poquito Si la cago y se revientan Pero no pasa nada Hay que pensar en la broma y seguir con ella Vamos por aquí los móviles Chicos, ya tenemos la caja preparada porque tenían nuestra dirección y toda la vaina Pero lo que vamos a hacer va a ser meter todo todos los iPhone Y también todos los iPhone, todo iPhone aquí dentro Y recemos para que no se acaben mucho Cogemos el deplex, lo metemos por aquí, para dentro Móvil de Ruby para dentro Móvil de Kick para dentro Vamos a pegarlo por aquí, están todos aquí Mirad, literalmente, ¿qué pasaría si yo ahora cojo y hago así? Es una locura, eh Es una locura, chavales Vale Tenemos por aquí la caja Y me preguntaréis ¿Qué vas a hacer? Tenemos aquí la caja Vamos a coger un barreño A ver qué podemos coger Un barreño que me viene perfecto para hacer esto Tiramos esto Cogemos el barreño Vamos a por ahí Hay que poner un peso de arriba para que no suba, porque básicamente eh, los móviles son waterproof, ¿vale? Mira cómo está, está goteando ahora mismo, o sea, no sé por qué. Pero hay que poner un peso para que no pese demasiado y pueda estar bien, así que. Vale, chavales, literalmente no sé qué voy a hacer, pero está empapado ya todo lo que tenía los iPhones. Vale, chicos, pues ya lo hemos llenado entero Básicamente así ha quedado He tenido que ir metiendo con este plato Ya lo habéis visto, agua porque no me cabía Meterlo normal, básicamente mañana por la mañana Cuando se enteren de que no tienen teléfono O antes incluso, pero ahí no iré nada Veremos lo que opinan Así que chicos, mañana por la mañana, nos vemos Chavales, voy a ver si ¡Aime! ¡Aime, bro! Dime Tú, ¿has visto mi móvil? Te lo juro, yo todo el día buscándolo, hermano te te Ahora verás, ahora te responderé a esa pregunta Jaime, dame el móvil, bro Jaime, dame el puto móvil Te responderé a esa pregunta en un rato dame el móvil Ahora nos veremos Jaime, dame el móvil ¿Qué tal, bro? ¿Has visto mi móvil? No ¿Has visto mi móvil? No Porque llevo sin verlo toda la tarde ¿Sabes que también le falta a Groovy? No te lo juro. No, no, no, no. Vale, chicos, pues ahora mismo estaréis viendo vosotros lo que Plex no ve. Pero Plex, bro, eh, tengo una sorpresa para ti y es esto. O sea, llega un paquete de Amazon. Te tengo que decir el paquete de Amazon porque está bastante fresco. Así que, bro, aquí tienes el paquete de Amazon y quiero. ¿Qué es esto? Nada, bro, en plan, una caja en la cual están. No. Vuestros. No, no, no, no. no. Me agua. No, no, no, no, no. ¿Cómo que no, bro? Para poder, para poder abrir esto hay que romperlo, bro. Son las normas, bro. las normas ¿Qué normas? Las normas son las normas, bro. ¿Qué sí, sí, sí, sí. normas? Si no lo rompemos, básicamente los vas a mojar más y se van a romper. Madre mía, tío. Madre mía. Vale, pues voy a avisar a Ruby porque básicamente le pertenece esto a él también. Y a Cruffy, pero Cruffy está un poco liado, así que vamos a ver qué tal. ¡Susto, cabronazo! <risa> ¡Qué susto! Bro... Eh, tengo tu móvil, pero. Ver, no, no, pero un de... poco la... congelado. La... Junto al de Plexia, al de Ruby. Jaime, mi móvil. No, no me hace gracia, pues, Bro... No Me la va a mí, no, no, no, no. pero vas a tener que congelarlo si no te quedas sin móvil, ¿vale? ¿eh? Te vas a quedar sin móvil si no te no estás <la>, Está abajo. Pero es que me da mucha risa, bro, porque es que sois tontos, o empezáis sea, los móviles por ahí, bro Aquí está Plex, como siempre, firmando libros, pero sin móvil, es que, tío <ríe> Por ejemplo, Plex ¿Has visto mi móvil o ¿no? algo? ¿Qué? Mi puto móvil, pero lo tengo que hacer directo y lo necesito ¿Por qué te Eh, Ahora, ver un espera. momento <ríe> ¿Ves ese bro? Es un paquetito de Amazon que ha llegado Pero me ha apetecido congelarlo Mira Es lo que creo que es Es lo que creo que es Es lo que creo que es Mi móvil está aquí Tu móvil El de Plex Y el de Gruffy Creo que se va a romper Mi móvil no resistente al agua ¿Qué? Va vamos a reventarlo Vamos a reventarlo ya A ver qué pasa Es una locura ¿eh? Se me ha pirado es que es mucho hielo Nada, yo creo que, creo que romperemos el hielo Y simplemente saldrán los móviles y ya Yo creo que esta caja de cartón los habrá, Esta caja de cartón Lo se habrá defendido ¿Ah? Sí <risa> Básicamente la caja de.. La caja de cartón está seca. Rubio bro. Sé que algún día me echarán de esta casa por lo bromista que soy, pero les quiero mucho. Así que nada, vamos a ver si la caja se puede llegar a romper y descongelarse. Así que chicos, me suerte porque no quiero pagar 3.000 euros, por favor. Para deciros que tenéis que acudir. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero corta Tienes que acudir inmediatamente al jardín La zona ah, bro, que se va a romper Rápido, rápido que... digo cosa, Por cierto, ¿sí? el de Ruby no es resistente al agua ¡Holó! Oh, no, si no, es que cuando te lo a la madre Literalmente, esto se soluciona así, ¿vale? ¡Hostia! No me jodas Literalmente Aquí tenemos a Plex Ruby me tiene que grabar ¿vale? Vamos a tirar el lobby Y que sea No, Jaime ¡No! no. No se acaba de salir, eh Una polla Cabrón ¿Qué coño es coño eso? Es, ¿eh? ¿Qué coño es eso? ¿Qué pues coño ¿Es, es un paté, a ver, a de... Es un paté Es un Es un pat. No, Jaime, no Jaime no. no, pero yo no tengo nada ¡Jaime! ¡Matarlo! ¡Vamos, Chavales, cada móvil está en vuestra habitación es imposible porque de Siempre estuvo en vuestra habitación Ay, tragado, Chicos, otra broma más del jefe la Tú y yo, tío Tienes la mano congelada, no me toques no Es locura, bro, mira qué roja a ver. A ver. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabéis Dejar un like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!